Especialmente en la competencia que nosotros vimos que fuera latinoamericana había eh, varias películas que atravesaban eh, problemas, digamos, o situaciones relacionadas con, con el género. La realidad es que la programación, los que eligieron esas películas, de 13 películas hay una mujer y media. O sea, realmente no tenés la posibilidad como jurado de llevar a cabo una decisión sobre ya un pool eh, que es injusto. Estuvo muy, muy interesante, no solo técnicamente, casi todo lo que vimos es de un valor técnico enorme. Fue difícil la decisión en cuanto a lo técnico porque casi todas las películas tienen mucho valor técnico. Casi todas las películas están atravesadas por los dramas sociales. Eh, pero sí es cierto que eh, muy po eh, pocas tra tratan el desde el punto de vista de la mujer y una sola está hecha por una mujer. Si bien sí. hay muchas mujeres en los equipos, en los roles que ya sabemos, eh, es muy difícil a, eh, tener una perspectiva de género con respecto a una competencia que ya no la tiene. Sigue siendo el reino de los directores de cine, digamos. Bien. Y también ponerle las chicas, hay compañeras mías en en el WIP y hay una sola chica con un proyecto y todo el resto son todos varones. O sea que claramente está, digamos, la baja, la bajada, que obviamente no es inconsciente, ni mucho menos, de, de que eso sea así. Y, y bueno, es la lucha que hay que seguir dando. Creo que la legislatura acaba de dar un ejemplo interesantísimo, ¿no? Está demostrado que sin ley de cupo no hay cupo. ¿En películas de chongos, no. Que había tres no, de ningún modo. O sea, conmigo no. Y ya lo hice también cuando fui jurado de Ópera Prima. Cuando en el guión la mirada de la mujer o cómo se veía la mujer no, no correspondía, hacía un hincapié. O sea, hay, son pequeñas cosas que, que hay que haciendo todos los días. Hay que tener, mirar las, los subtextos y cada uno, desde su rol que le toca en algún momento, marcarlo. El festival debería ser dirigido por una mujer. ¿eh? La directora artística debería ser una mujer. Yo creo que ahí, una mujer que no sea machista. Que vayan a las salas y vean el porcentaje de público de las salas de cine, tanto en Algomón como acá, en el festival, y son señoras. Nadie lo entiende o sea. Las películas, o sea, las ven esas señoras, que son nuestro público, es el que tenemos que cuidar. O sea.